Como preocupante, califican el cúmulo de aguas residuales en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El registro está tapado, pero cuando llegue el agua a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, esto se pone que eso no se puede aguantar. La situación se ha convertido en problema que afecta directamente la salud de los que residen en el lugar. ...por lo que hacen llamado al Instituto de Agua Potable Alcantarillado INAPA ...para resolver la problemática. Mire, esto es 24-7, este, este reguero de, de, de, de, de esto, Que materia fiscal, miado de esto... estamos cansados de esto, 24-7 con este problema... ...tengamos que salir de esto ya, vaya a ver si nos ayudan con este problema. He llamado a INAPA. He llamado a INAPA He para llegado. que nos ayuden con esto, por favor... Lo pedimos por, por, por Dios, que nos ayuden con esto, porque mire, es un bajo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.